Hola, compañeros. Llegó el día que muchos esperaban. Es el momento de dejar claro que nadie debe controlar la web. Podrán rastrearnos, intentarán boicotearnos, pero nadie puede detener una idea. Por eso vamos a liberar Internet en toda España, empezando por Madrid. Vamos a abrir antenas y permitir el acceso a la red a todos. Busca nuestras redes abiertas Movimiento Wi-Fi y recuperemos el control. ¡Únete a la lucha!